Mom? Dad? How's it going? Jesse, it's uh, really not a good time. Jesse, the house has been sold. The new owners are expected at any moment. Where do you think you're going? Inside. Bought the place. Bought the place. He venido para causar estragos Harto de estar en el bar dando trago. Entre todos los rappers me siento gratos No es ego, son ganas de matar novatos Que yo no soy pollo, que soy Fernando Pollo lleva años enterrado, chato Si me conoces no me llames ni caen de pena Así como Fer y como Fer moriré Yo no soy gilipollas, vuelo a los basiles Ni tus rimas molan, ni tienes un flu de cine Te mueres por una polla, que contrato te firme Yo ando a mi voz cargando otro rifle el rap está de moda solo si sueltan chistes escriben una estrofa y rellenan con otras 15 canciones falsas todas dime que aprendiste viendo días en bola acompañando versos tristes que alucines soy el pollo otro pollo pa tu tabique me puse el nombre que salió de los huevos de un gallina con 8 y 15 en el cora y con pollo fue hombre nuevo pollo pues yo sé más rap que tú, que te reías del rapper y yo en high school Ahora escuchan los temas que han pegado De los grupos de rap de los que yo he mamado Que les follen a todos los traperos, eso es así hermano Acéptalo, metámoslo en una bañera de queroseno, Un problema menos Ejo no, en el espectáculo existe el circo y existe el teatro. Soy el fantasma de la ópera y tú eres el payaso. Te preguntas quién de los dos es más tollaco, mira un espejo y lo tendrás enfrente llorando. Toma y come, otro punchline, la ley de la selva. Es lo que hay, pero Johnny The Fly soy el más fuerte Soy el que mejora en vez de esperar a la puta suerte El sol quiere luz y felicidad Pero la luna le envidia y por eso trae la noche Hay raperos preocupados de su rap Y raperos preocupados de un buen coche No me llames pollo, mi AKA Tiene tres letras, cuéntalas bien, subnormal En nada debe existir un rey Y mucho menos lo hará en el ámbito musical Esto no es una maqueta, un disco por el que no gana y un duro, pero me la suda porque me lo curro como ninguno, no quiero llegar lejos ni ser el amo, voy a sacarme la polla en condiciones y pienso lograrlo, te lo juro. He aprendido que hay que rapear con energía y si no rapeas con energía no estás haciendo una mierda, necesito de poesía todos los días y no me verías con la ropa desteñida de colgado de una cuerda. Y no me hace gracia que venga un nota buscando money a quitarme el curro que invente yo, yo. No voy a joderte porque no soy un convenio, mejor que dos de señores no merecen más beef, Adiós. Dios, veo que es la lluvia soy compositor y rapero. Tú que sufres a amusia, mejor no me toques los huevos. Ganas de una rubia, ya no se le veo. La gente se entretiene con el postureo. Coger una instrumental de YouTube es muy fácil. Y no te confunda. yo también lo he hecho. Pero ahora he mejorado, soy más ágil. Tú eres una mierda y yo un en sí completo.